Escabia. Que empiece la tormenta bajo nubes polvorientas. Le echo a la vida salpimienta. Ya en los 30 abierta cicatriz. En la metrópoli a veces soy feliz. Este cepelín tendré que dirigir. Desde la noche hasta la madrugada. He de admitir que nací enamorada y que yo viniera al mundo. Fue una broma bien pesada. Se escapan palabras, flechas de muerte movimientos de manos que se repiten hago un buen trato con la mala suerte hoy hay tormenta, viene fuerte nadie me escucha aunque grite por ello recé, Doriona casiopea por ello recé aunque de rezar ni idea hice lo que pude, que es bastante poco en este viaje loco en el que simplemente estuve lucho sin querer, soy por lo que fui la niña que era dejó de llorar por mí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 Purial, porque no nací al nacer, me quedo en la plaza sola sin comer. Miedo al mañana, guardiana del ayer, escribo lo que digo por dinero y por placer. Mi corazón es blando, no es de acero, pero no lo toques, dentro llevo fuego. Soporta el aguacero, un invierno sin amigos, la sed del desierto, lo incierto, el ruido. Sueños son, la vida es la que es, sueño despierta en esta realidad cruel. Hablo sin saber, sin querer, soñé al amanecer que dependía de usted. Navego sin remo después, bajo esta tormenta, las gotas me enredan. Lucho sin querer y voy sin escopeta, por eso las pendientes no me parecen gran cosa. Por eso una sonrisa y esta vida color rosa. Lucho sin querer, soy por lo que fui, la niña que era, dejo de llorar por mí. Lucho sin querer, hay que morir para crecer. Sino que con este cuerpo tendré que mudar la piel. Lucho sin Lucho sin creer, hay que morir para crecer Si no quejo en este cuerpo tendré que mudar la piel eso está guapo, me